Siempre estamos en el camino Él nos lleva siempre al final Pero al final tuyo no es el mío Y tampoco es el tuyo mi final Pues sí, eso es así Reconozco que llegamos tarde yo creo que estarás de acuerdo, nos encontramos muy tarde. En estas cosas del amor, nadie sabe lo que pueda pasar. Es muy hermoso cuando comienza, pero nada termina como empieza. Siempre estamos en el camino, Él nos lleva siempre al final, pero el final tuyo no es el mío, y tampoco es el tuyo mi final. Nos conocemos y comenzamos a soñar, el amor desborda nuestra imaginación Todo está lleno de ilusiones Pero la ilusión es el veneno de la desilusión Nada puede saberse de anticipo Es suficiente una circunstancia extraña